¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal Tu canal preferido Tecnomapris Mis amigos, en esta ocasión les quiero compartir O brindarles una solución A ese problema de que se baja Tu volumen y se sube de un momento a otro Ok, estás en el canal Correcto en el video, correcto así Que te invito a que te suscribas Y adicionalmente te invito a que actives esa campanita de Para que no te pierdas ninguna novedad Sin más preámbulos Vámonos con la intro Primero que todo mis amigos Uno de los métodos que les tengo Para solucionar este problema Es irnos a Whatsapp Quizás sea ese el problema que muchos tienen, en cual a mí me ha pasado. O sea que estoy en WhatsApp, llega muchas notificaciones de WhatsApp y ocurre algo como de saturación en el sonido y se sube o a veces se baja ese volumen y no se escucha mucho el sonido cuando se reproduzco o una canción o cualquier tipo de audio. Ok, vamos a lo que es WhatsApp y aquí mis amigos vamos a buscar en los tres punticos donde dice ajustes y aquí vamos a buscar dice, notificaciones, damos un toque de notificaciones y aquí van a tener esta función activa ustedes van a desactivarla y a veces o siempre o en algunos casos esta eh, funcióncita a veces hace que nuestro volumen tenga algo de subida y bajada en muchos casos Otro problemita también puede ser Una aplicación eh, que tengamos instalada En la cual llegan muchas notificaciones Como juegos o una aplicación a red social A veces llegan muchas notificaciones Y ocurre este este problema Que satura mucho lo que es el sonido Y hace una interferencia, una interferencia Y puede que baje el sonido Ok. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Vamos a lo que es auto y a usted Se dio cuenta que es una... De estas aplicaciones usted sabe lo que es aplicaciones se dio cuenta que puede ser instagram por ejemplo que le llegan muchas notificaciones de instagram ya sea de historias o sea de cualquier publicación usted va a irse a lo que es instagram buscamos instagram aquí mis amigos vamos a buscar rápidamente no lo encuentro bueno vamos a escribirlo aquí vamos a un toque aquí y aquí donde dice notificaciones vamos a desactivar este permiso ok y con esta Funcioncita que te activando esta función eh, Vamos a poder eh, Aliviar o solucionar Ese problema que tenemos En nuestro volumen Mis amigos son estos dos tips Y espero que te haya funcionado Como a mí me funcionaron Así que te invito a que te suscribas y actives Esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguna novedad Ningún video que esté subiendo a este canal Tu canal preferido Sin más preámbulos Nos vemos en un próximo video tutorial <música>